El sol se pone. Se está poniendo el sol. Para tu película de la La película de la corona está apagándose poco a poco. El miedo no puede durar eternamente. Y va comenzando la siguiente película. El, el Corona Risas próximamente en las, las pantallas de todo el mundo.